Bueno, nos encontramos aquí en Puerto Barú, en el poblado de Papá era que estuviéramos en La Laponia, no nos hace falta ya La Laponia para nada, porque aquí es igual que estuviéramos en Laponia, lo que pasa que con buen tiempo, esto ya que casi que nos sobra, eh, pero bueno, que como era la fecha, nos hemos abrigado también. Vamos a hablar con este puesto, que es que tienen unas delicias aquí para endulzarnos la vida, que es una maravilla, vamos a hablar con estas chicas tan guapas, bueno, decidme vuestros nombres. Yo soy Camila. Yo María. Y, y Magalí. Y más, bueno, ¿qué, ¿qué es lo que es especial aquí en este puesto? ¿Quién me habla, María o tú? Específicamente los churros. Primero, churro con chocolate, churro con Nutella, pero también tenemos crepes con Nutella, con fruta, tenemos gofres con Nutella, fruta, dulce de leche, siropes, tenemos bollería, tenemos un poco de todo, cafés, chocolate caliente... Y supongo naturales que veo yo y una pantalla ahí con un montón de zumo, por ejemplo. ¿Qué sí, tipo de zumo tenéis? Pues tenemos zumo de naranja, el tropical, el energy y todos están buenísimos. Y naturales sí. todo. Y bueno, dime, por ejemplo, que viene aquí, ¿cómo pide los churros? Pide con chocolate, además con azúcar. ¿Qué es lo máximo que se le puede poner a estos churros? Bueno, los churros tenemos con Nutella, con chocolate caliente, que es como el clásico, el convito que hacemos, chocolate caliente y, y churros. Y también pueden acompañarlos, sino con café con leche, hacen una buenísima combinación. Bueno, una cosa que está muy buena también y siempre, bueno, se van los crees, los crees que están buenísimos de todas maneras, ¿no? Pero, ¿cómo lo demanda más el público? Eh, normalmente con Nutella y fruta. Se le, claro, se, claro, ¿no? con ¿Y fresas y plátanos, está exquisito claro, esto no engorda es ni nada, sí. que no, gordamos somos claro nosotras no. pero esto no, esto no, no, no, no, no lo y los honfres también eh, que son muy típicos ahora, ¿no? sí, súper típicos y, la, y llaman mucho la atención y son muy buenos, muy bueno, ricos es sí. una tarde así fresquita con un chocolate caliente que más vamos a pedir a la vida si esto ya es disfrute total vamos a ver qué le piden al 2023 esta chica es tan guapa ¿qué le pedís al 2023? <risa> ¡Paso! Le pide paz, que haya mucho paz, ¿no? sí, paz. Yo, salud para mi familia y para mí. ¿Y? Así, absolutamente. Salud sobre todo y que sigamos teniendo un trabajo. Sobre todo eso. eso. Es verdad, el trabajo. Claro. Parte, que así podremos seguir sobreviviendo. Sobreviviendo, que no daba más. Bueno, chicas, la de tres, ¡Feliz Navidad, feliz Navidad. a todo el mundo! ¡Uno, dos y tres! ¡Feliz Navidad! Bueno, y por supuesto, en estas navidades no puede faltar el típico vino caliente, que eso nos da aquí una vida que no vea con lo que nos da aquí este vinito caliente, ¿no? Sí. Esto lleva de todo, sus especias y todo, y es muy típico en la sí, Navidad. Sí, ¿no? sí, la verdad es que sí, lo piden mucho. Entonces, en los países fríos sí, siempre hay vino caliente, vino ¿no? Está es hecho buena canela, sí, am... con naranja, vainilla, ¿no? naranja. Bueno, sí. Qué maravilla que sí. Tenemos de todo, no falta de nada, brindamos. Un brindis por esta fiesta para todo el mundo. ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad. ¡Gracias! ¡Qué bueno! ¡Está buenísimo! ¡De verdad! Bueno, saludamos al señor Humberto, que es un cara con las redes sociales y nos encanta porque es verdad que las redes influyen muchísimo hoy día en, en la vida de todos ¿no? y podemos mostrar las cosas que hay al momento y cada uno por pues, luego elige lo que quiera hacer no pero son propuestas muy divertidas y bueno Humberto nos encanta porque eres también muy deportista eh, tanto tu hijo como tú con el rugby que bueno, por cierto ya. te quería preguntar también por ese tema. ¿cómo lo bueno, vos sabés que hablando del tema de las redes sociales, es muy gracioso yo no lo hago por nada, no lo hago por seguidores, no lo hago por nada, pero son tantas las cosas lindas que tenés para mostrar, sabés, aquí Puerto Banús los restaurantes los, los nuevos los nuevos las nuevas cositas que estás poniendo eh, con tanta ilusión, con tanta alegría, como la churrería esta, por todo el mes de, por todo el mes de diciembre hasta el 7 de enero, vamos a estar hasta los reyes, eh, y te da ganas, te da ganas de hacerlo. Y ayer viendo el partido, claro, eh, tenías que teníamos que invitar a los churros. Y sí, lo que me está diciendo es que parte de las cosas que, que yo hago, que me gusta mucho porque jugué desde niño al rugby, y eh, soy, soy parte de, de, de, de, de, digamos, del grupo que, que lleva el Marbella Club. Entonces, eh, estamos viendo de hacer una, un evento benéfico. Acabamos de volver a, de darle a un tercer tiempo a los chicos que están compitiendo. Bueno, ya terminaron de competir, pero le dimos hamburguesas, estuvo muy bueno. Entonces estamos programando hacer una fiesta divina, te va a encantar Elena, porque el día 17 es la fiesta del club y en el club vamos a hacer eventos, rifas, eh, un millón de cosas de 12 a 6 de la tarde. Todo familiar. Y de 6 de la tarde en adelante una fiesta con DJ, be, comida, vamos a dar choripanes, hamburguesa, bebida, caipirinha, mojito. Los DJ buenísimos. Vamos a bailar desde Enrique Iglesias hasta Tronic qué sé yo. Cantará por ganes. No, se no da DJ, calidad. DJ, todo DJ, todo, no, DJ, no, DJ, todo, todo DJ, DJ va a ser no, hermoso. Hay que animar y, el club, hay que animarlo, ¿no? En, sí, ¿no? El club está cambiando muchísimo, se está abriendo muchísimo, la verdad eh, hemos formado el equipo de veteranos que hace años que queríamos formarlo eh, por ahora estamos haciendo tocata nada más, los veteranos somos los que somos más de 45, casi no entro por, por, por porque tengo que tener 45 y yo tengo 40, entonces que casi me, me aceptaron <risa> <risa> <risa> <risa> <Pero> me 40. <risa> ¿Para participar en este evento del día 16, en esta no fiesta, en le esta le gala? Le que que ¿No hace falta la... que tú seas socio del club, que estés no, ahí? No, todas todas, en es un llamamiento a todas a nuestra familia, a todos nuestros amigos... ...a todos los que quieran participar e ir... Eh, ...tenemos una rifa muy bonita de una canasta familiar... ...valorada en 300 euros... Eh, tenemos también eh, la fiesta esta del club que yo te digo eh, van, van a ir los Reyes Magos va a estar Papá Noel va a ser un evento muy bonito vos nunca fuiste en un evento del club no estuve en el club nunca ay es maravilloso vas a ir vas a ir es tú? ahí ¿Dónde está? en los Monteros, frente a los Monteros es eh, verdad, precioso, un lugar precioso maravilloso no, la alcaldesa y ahí sí. todo digamos que que le han dado le han dado un, eh, por primera vez importancia al, al rugby porque tenemos el semillero más grande de niños de Europa y salimos campeones a donde vamos y ahora el senior está ganando, ha ganado de los siete partidos, yo colaboro en el entrenamiento así que me siento súper orgulloso eh, Walter, un grande y ahí todos los chicos que le están poniendo huevos eh, están del año pasado de perder casi todo este año hemos ganado los siete partidos que hemos jugado ¿Todo? Estamos invictos, somos los únicos en la tabla invictos, ¿sabes? Vamos para la... No, día no, no, 16, Una cita obligada en el club, un sitio muy bonito Los Monteros que estuvimos una vez, ¿verdad? Que, que recuerdo que estaba patrocinando a Batel, entre otros, ¿no? Sí, claro, y que sí, fue sí. muy bonito y nos encantó el sitio, así que hay que ir Bien, de verdad... Porque hicieron feliz. la playa de estacionamiento, uh -huh. hicieron los vestuarios, pusieron más luz, eh, cada vez está haciendo muy, muy mucho, mucho mejor y, y claro, Marbella se merece un buen club, muy, un buen equipo. De la de... El Marbella Rugby Club, ya, claro, tú te, te puedes... puedes Entrar, ver, ver nuestro movimiento. Hoy en día yo debería haber estado ahí, pero he vuelto hace, hace unos días de México y todavía estoy con el Jeddak. También ayudo en el entrenamiento de los niños de 12, sub 12, y no pude ir, estaría, estarán en Valladolid. Sí. Y generalmente, cada vez que van a un campeonato de esos, vuelven con trofeo y todo. Así sí. que sí. son. ¿no? El barco más bonito que ha entrado estos días Ay, también, bien, ¿no? Bien, bien. Ese día, y aquel es precioso también, ¿no? Que tiene nombre de pájaro, ¿no? Albatros. Albatros, el albatros, un, sí. Ver, ¿no? Y bueno, cuéntame, porque estamos aquí con Papá Noel, ¿qué le has sí, pedido? ¿Ya claro le has pedido? El, ¿Ha hecho, ¿Te has hecho amigo ya de Papá Noel? Seguro que sí. Yo no, me soy amigo, le, le he invitado unos churros y Papá Noel feliz, eh, aunque estaba a dieta, pero yo le dije, para qué Papá Noel, si, so, si tu figura de Papá Noel es gordita. Yo desconfío de los papá Noel flaco, ¿eh? te La lo digo. Verdad, sí. no te un flaco? ¿eh? No, no, no, ni de un cocinero flaco, ni, ni, ni de un papá no Noel flaco, no, no, porque no. Desconfío. Bueno, ¿Qué le ha pedido al año 2000, 2023? ¿Qué le pido? Paz, amor, que se termine esta guerra maldita de Rusia, que, que luchemos todos. Aquí en España tenemos un... un un grupo de gente, la, la gente española es gente muy muy buena, ¿no? yo yo amo al pueblo español de verdad porque son gente inocente, gente trabajadora y se merece salir adelante con todo esto que está pasando. Así que, que es lo primero que se acabe esta guerra maldita de, de Rusia y Ucrania y la paz mundial en general y, el, y que se acabe el hambre del mundo. ¿Mistos? Yo particularmente no le tengo nada que pedir, yo ...lo tengo todo y no es más rico el que más tiene sino el que menos necesita... ...y yo no, no necesito mucho la verdad... ...yo con dos besos, un abrazo y mi perrita que me persiga ...yo ya estoy contento <risa> con mi hijo ahí... No, feliz, ...soy un feliz, hombre feliz, también. no puedo decir nada... Ven, es ...un hombre de buen corazón como Noelia que la queremos mucho... ...y cómo se lo viví fin de año en el gaucho... ...cómo va a ser la fiesta de fin de año en el gaucho... Oh, va ¿Va a a ser, año, ...vamos no, no, a tirar no. el gaucho y pico lo vamos a tirar por la ventana... A ver, eh, este año vamos a tener bachata, merengue, para recibir el... Sí, para cambiar un poco, ¿no? Para recibir el año en el gaucho. Y vamos a tener DJ en Picú. Eh, estoy muy feliz porque ambos restaurantes están, están yendo muy, muy bien. Eh, se están haciendo... Bueno, el gaucho ya es un referente y Picú se está haciendo un referente en, en, en seafood, en comida de mar. Eh, eh, y marisco y esas cosas, entonces no no estamos. Ya hemos largado eh, los menúes de, de esa noche. El gaucho, como siempre, vamos a tener un buffet estilo argentino: desde Pionono, sándwich, eh, gourmet, vitel eh, toné. Gambón, todo todo así todo para que coman lo que quieran de entrante este maravilloso y con este escenario con este vamos, escenario ¿no? la música <ríe> la la la pepe pepe no no lo lo pasamos maravilloso y eh, Pico también va, va a ser eh, un, va a dar vamos a dar que hablar vamos a dar que hablar este año como siempre como todos los años Estupendo, pues Ya sabéis, anotáronlo. Hay muchos eventos todavía antes de finalizar el año y vamos a vivirlo con ellos. Que tienen toda la... la cena de empresa, porque tenemos muchísimas y ya, reservas. Ya. Sí, mucha gente quiere venir, eh, contrata un show, están ahí bailando hasta, hasta, que, hasta que se acaba la noche y empieza el día ¿no? y la pasan súper genial hasta que aguante yo, yo, yo me digo yo, vamos a volver a las 6 de la mañana son las 3 de la mañana, mamá vamos a la casa por dios claro no, ya no doy más, Ya. hoy estoy viejo bueno la verdad que ha sido un placer siempre entrevistarte bueno, vamos a visitar a papá noel que tengo también cosas que pedirle así que voy a ver si me hace caso este año, siete sí, año siete años, este año deja de pensar en, en en la gente esa que pide para ellos y empieza a pensar la gente que pide para otros. <risa> muy bueno, eso me lo queda. Claro, claro. Dejá darle los gustos a la gente que pide para ellos. Quiero un par de zapatos. Tú sabes que cuando te sientes mal, eh, tienes que abrazar un zapato. Cuando estás muy angustiada y triste. Oye, consuela, ¿no? Un zapato consuela. <risa> no sé. Entonces, bueno, mamá, que bueno, hay niños... Sí, hay niños, hay gente muy pobre y hay que pensar en ellos, hay que pensar en eso, en la gente me, me que no la pase nada ¿eh? Me voy a quedar con esa frase tuya, ¿no? A ver si deja de pedir para ellos y pide para los demás, muy bien. Claro, bueno, que le eso a la gente que pide por los demás. Humberto, muchas gracias, gracias siempre hombre, es un placer. Siempre tan simpático que nos saca la sonrisa y nos bueno, olvidamos bueno, del bueno, resto de, de las yo cosas. Yo como me río mucho también, sí, soy so de la familia. Un año muy bonito con vosotros, habéis tenido muchos actos muy bonitos. Habéis apoyado la cultura, siempre, el cine, siempre. todo habéis estado aquí siempre, y, siempre. y eso es un referente también. Todo lo que podemos hacer por la sociedad y, la, y, la, y, y, y ser solidarios, todo lo que nos aparezca, siempre estamos nosotros ahí presentes. Así que la verdad es que si. Sí. ¿Qué, ¿Qué le puedo pedir a Dios? llama a todo. Que hasta, eso, Navidad. hasta la a Aunque nos vamos, de... ahí, nos vamos a ver antes de que sea la Navidad, seguro, con Noelia también. Pero si no, felices fiestas ya bueno, también entonces, no, para tus clientes, para tus amigos. El, día... el, 16 ya tenemos el 17 el club. en el club. 17, el 17 en el club que ya te mostré, te mandaré la invitación sí, por favor. Y, y el año nuevo en el gaucho y en Picú, por favor, lo y que quieras que le ¿Sí? tenemos esa propuesta, que es maravillosa ya lo veréis, ¿eh? es única y fiesta garantizada porque con ello, con ese carácter que tiene la tenéis garantizada, gracias Humberto, y que fantástica y venir aquí a tomar unos churritos que están riquísimos En corazones. Hemos venido al poblado de Papá Noel. Que estamos como en Laponia, pero está aquí en Barbillas. Papá Noel, vamos a ver. ¿Qué le ha pedido los niños? Vamos a saludarlo. Papá Noel, ¿qué tal? ¿Cómo ha sido el viaje de Laponia aquí a Parbella? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy cansado, la verdad, como siempre, pero estamos aquí por los niños. Los niños, ¿verdad? Claro. ¿Qué le han pedido? Bueno, también. también. Claro, ¿También? ¿También? claro, claro todos que quieren, que tienen todos tienen también. espíritu navideño este año? Nuestras peticiones? Claro. este año. ¿Qué les piden los niños este año? ¿Qué son los juguetes o los que más piden? Pues mira, de todo, Tran, tan, tanto muñecos como juguetes, carros, series, libros. Quieren de todo los niños, que la verdad. Un poquito de todo. Un poquito ¿verdad? de todo, sí. Algunos otros también muy inteligentes piden salud, que es lo más importante. Claro, ¿verdad? Y paz. Y paz, exactamente. Queremos todo, Exactamente. Sí. Bueno, la verdad es que le queda un gran recorrido porque son muchos niños y muchos papás y que vendrán hoy a visitarle todos estos días, que va a estar todos los días en su casita que le ha puesto aquí en Puerto Banú. ¿Se siente cómodo, a gusto? Estamos siempre a gusto aquí bueno, en Puerto Banú. ¿Y qué le pide usted al 2023, papá Noel? 2023, que haya muchísima salud para todas las personas y mucha paz si es posible. Bueno, pues muchas gracias Papá Noel y mi petición es ¿eh? felicidad para todo el mundo y por supuesto la salud y la paz y el trabajo, sí, que no sí, nos parte. Gracias Papá Noel. Muchas gracias a vos gracias, vosotros. Muchas las peticiones ¿eh? de todos, que ¿eh? claro. eh, hemos sido buenos, nos hemos portado sí. bien. ¿eh? Es muy importante seguir portándose bien. Gracias Papá Noel, gracias que se cumpla también sus deseos y que venga muchos años a vernos. Gracias. gracias a